Entrando yo aquí, no hace 20 días, se habían llevado el televisor y el DVD. Vine de la quimioterapia de La Habana. Anoche se metieron por aquí. Yo fui a la fin con primo mío y cuando venía de regreso para acá me quedé en la casa de mía Y se metieron por aquí. Me han desbaratado todo el baño. Ahora sí, no puedo moverme de aquí. ¿Y con qué lo hago? Todavía la policía son las santas horas que no llega. Aquí no ha venido policía, no ha venido nadie. A nadie le importa nada.